Nos vamos directamente hasta sí. Chaco, bueno. si te parece bien, porque allá está nuestra compañera Dayana Miranda. Dayana, bienvenida. Buena jornada de jueves, Carlitos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días a todo, a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Seguramente me escuchan con algo de... como si estuviese encerrada en un termo. ...o con mucho eco... Sí. ...pero bueno estoy en un lugar en donde... ...traté de aislarme un poquito del ruido de la calle... ...porque estamos recorriendo un poco... ...la ciudad de Resistencia... Y ...está muy calurosa en estos momentos... Eh, ...pero espero que me puedan escuchar bien... ...sí, se escucha perfecto... ¿eh? Te ...avisamos que se escucha muy bien... ...bueno, tenemos novedades... ...aquí desde la provincia del Chaco... ...ayer noticia nacional lo que pasó... ...sí, sí lo comentábamos... <risa> tanto, Bueno, ocurrió, la verdad, que en una ciudad muy tranquila, que es la ciudad de Vidangela, que se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Resistencia, ciudad capital, una de las terceras eh, ciudades en importancia en la provincia, una ciudad que se dedica fundamentalmente a la producción agrícola y ganadera. Hay eh, varias extensiones de tierras eh, con campos dedicados justamente a estas actividades productivas, y un avión eh, cayó en un campo abierto a unos 5 kilómetros aproximadamente del casco urbano ocurrió en la madrugada del día de ayer y durante todo el día se estuvo trabajando en el lugar bueno, ¿qué pasó? cinco personas ingresaron al aeroclub de la localidad de Ángela aproximadamente a las 2 de la madrugada se robaron un avión se robaron un avión que estaba valuado en alrededor de el millón de dólares solamente existen dos aviones en el en el país de estas similitudes bueno ahora solamente queda uno uh -huh. porque eh, después de haberse robado el avión estos cinco delincuentes hicieron aproximadamente siete kilómetros de distancia en la aeronave y se precipitaron eh, al, a un campo abierto, a un campo abierto que está ubicado, como les decía, a 5 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad. Entre los hierros retorcidos del avión que terminó precipitándose al, al campo, se encontraron el, los cuerpos en vida de cuatro personas y a unos 100 metros de donde cayó el avión se encontró el cuerpo de una quinta persona, ...y todo parece indicar que se tratarían de personas de nacionalidad paraguaya... Uh -huh. ...hay varios elementos que se encontraron en el lugar... ...que eh, son pistas claves para intentar determinar de quiénes se tratan... ...en estos momentos se está trabajando el equipo forense... ...para eh, lograr dar con la identidad de estas personas... Eh, ...se estuvo trabajando durante toda la mañana del día de ayer con diferentes áreas, no solamente con la Fiscalía de Investigaciones de Ángela a cargo del doctor Sergio Ríos, que está interviniendo en la investigación, sino también que intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, como así también eh, las diferentes áreas de la Justicia de la Provincia del Chaco de criminalística y también... Eh, de lo que tiene que ver con el trabajo forense que se va a realizar para tratar de, eh, de identificar a estas cinco personas, cinco delincuentes, reiteramos, que robaron una aeronave en la localidad de Villa Ángela y murieron después de haber realizado alrededor de siete kilómetros de trayecto en, en el avión. Da Diana, eh, ¿tienen registro de algún, de algún hecho similar en, en estos años...? ...que hayan eh, cometido eh, un, una banda de robarse un avión? Bueno, precisamente hace muy poquito tiempo... ...el 25 de diciembre, con más precisión, en la provincia del Saco... ...ocurrió el primero de estos robos, que la verdad sorprendió mucho... ...porque mm. en la provincia del Saco no había ocurrido un hecho similar... Eh, ...pero lo que sí sorprende es la cercanía del tiempo de aquel 25 de diciembre... ...donde también en horas de la madrugada cuatro personas ingresaron al aeroclub en Chaco... ...que se encuentra en el campo Los Palmares, eh, más cerca de la ciudad de Resistencia. Se robaron este avión eh, y hasta el momento no se la pudo encontrar. Según el seguimiento del sistema de posicionamiento global, el GPS de la aeronave... Eh, esta, este avión estaría o habría llegado hasta Bolivia mm. eh, hasta el vecino país de Bolivia así que eh, eso ocurrió el 25 de diciembre hasta el momento no hay datos eh, o mayor información la justicia está trabajando para intentar dar con esta con esta aeronave robada el 25 de diciembre eh, y para tratar de recuperarla también e intentar identificar quiénes fueron los responsables. Pero después de aquel episodio, eh, este nuevo hecho que ocurrió en la jornada del día de ayer, que terminó de manera trágica, eh, todo hace pensar que eh, será eh, ahora trabajo de la justicia, pero también del Ministerio de Seguridad, poner manos a la obra en intentar investigar por qué están ocurriendo este tipo de situaciones en la provincia del Chaco, y fundamentalmente reforzar la seguridad, en eh, los hangares en donde hay aviones, porque como yo les decía en otras salidas anteriores, la provincia del Chaco es una provincia productiva, el propietario de esta aeronave es un empresario justamente del agro, eh, tanto del, agro, del, del sector productivo ganadero como del sector productivo agrícola, eh, y existen muchas aeronaves de este tipo en la provincia porque se las utiliza a veces para traslados eh, o fumigaciones pero lo cierto es que ante esta situación desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco, se confirmó que se van a reunir esta tarde con integrantes del Poder Judicial y también con integrantes de la Jefatura de Policía para analizar esta situación y para definir estrategias de prevención, sobre todo para garantizar la seguridad en los lugares como los aeroclubes, que es en donde están resguardados en hangares aviones de estas magnitudes y de estas características. Diana, también, a ver, lo que eh, llama poderosamente la atención es que robarse un avión, sí. ya de por sí, a ver, por las dimensiones, y además tenés que saber pilotearlo. No. Porque bueno, no es como un auto que los robos de autos son recontra comunes, lamentablemente, en todo el territorio bueno, pilotear, nacional. pilotear sabían, lo que no sabían era si tenía combustible. Claro, eso, mm. ese es otro ese detalle el también. Ese el eh, mm. Pero que se roben dos aviones, con esa cercanía de tiempo, a ver, algún tipo de organización criminal tiene que haber porque no todos conocemos una persona que se va a pilotear un avión. No, claro. Bueno, esa es una de las claves que está investigando la justicia para ver si hay conexión o no entre el robo que ocurrió el 25 de diciembre y el que ocurrió ayer. ¿Qué se encontró entre los restos de las cenizas? Porque el, el avión que cayó ayer se, se incendió, intervino bomberos, eh, tratando de resguardar las mayores pistas posibles. Eh, ¿Pero qué se encontró? Se encontró... En el lugar se encontró una pistola calibre 9 milímetros, un teléfono satelital, que es lo que pone casi en evidencia este, el poder de organización que tenían estos delincuentes, pero también se encontraron hojas de registro de vuelo y un manual de aviación. Ajá. Todos estos elementos, por supuesto, que van a ser eh, claves en la investigación. ¿Qué es lo que dijo el propietario de la, del, del avión, que es el empresario villangelense Martín Roger? Dijo que el avión, al ser un avión eh, moderno, tiene un sistema de seguridad muy complejo y que evidentemente quienes lo robaron no tenían la información de cómo, de cómo desactivar ese sistema de seguridad, que lo que hace es... Eh, cuando se va a pilotar este avión hay que abrir un pase de por eh, de combustible más precisamente porque eh, al no hacerlo se activa un sistema de seguridad que yo desconozco y trato de explicarlo como para que sí, lo podamos entender sí, sí, todos sí. Eh, hay que desactivarlo porque de lo contrario este sistema de seguridad impide que se pase la NASA y entonces por supuesto el, el vehículo va a dejar de circular mm -hmm. y es por eso que fue tan eh, abrupta la precipitación de la aeronave, no tuvieron tiempo de pilotarla eh, para poder aterrizar o hacer un aterrizaje de emergencia, el vehículo se quedó sin combustible y cayó. Claro. Eso claro. fue lo que pasó. Claro. ¿Sería eh, comparable, en, en, dadas las dimensiones, ¿no? con el cortacorriente ¿viste? que tienen los autos? También viste que puede hay algunos ser, autos que tienen ser. esa medida de seguridad de cortar la corriente, si te roban, pum la ser, corriente y se queda el vehículo claro, puede ser que es, es, claro, es parecido no esto claro. es, es más parecido por ella cuando te quedas sin gas y tenés que pasar tan afta eh, que te tocas un botón no cuando te quedas sin gas tocas un botón hasta que vuelve a cargar el combustible y pasar tan afta más parecido a eso ah. lo que sucedió como no sabían esto como es una, es una máquina de vuelo bastante diferente a las alternativas, bueno, eso le, le habrá pasado en el falta de conocimiento. Ahora, está involucrado, se está pensando que, que esta banda que ya pasó un robo en diciembre, ahora otro avión, uno fue a Bolivia y otro a, a Paraguay iba rumbo hacia ese sector, el narcotráfico está en la mira. Sin duda, uh -huh. sin duda el narcotráfico está en la mira, la provincia del Saco lamentablemente dejó de ser una ruta de tránsito uh -huh. del narcotráfico y ahí eh, ustedes sabrán una investigación en una de las primeras salidas que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes eh, creo que pudimos charlar acerca de la investigación que se está realizando a un juez federal y a una investigación que lo vincula a una red narco y uh -huh. también a gendarmería nacional es decir hay una red muy compleja, donde están involucradas personas de muchísimo poder, nada más y nada menos que Gendarmería Nacional y un juez federal, juez federal de la segunda circunscripción de Chaco, en San Espeña, muy cerca de Villa Ángela. Así que, sin dudas, el narcotráfico está en, en, en la mira, la, las redes de narcotráfico están en la mira y no se descarta que pueda llegar a tratarse de una organización narcocriminal. Bueno. Los delincuentes, reiteramos, serían de nacionalidad paraguaya y por qué? Porque en la escena se encontraron eh, billetes eh, guaraníes uh -huh. eh, um, y esto eh, hay también una gorra del club Cerro Porteño de Paraguay, así que también indicaría que bueno las personas se tratarían de nacionalidad paraguaya. Por supuesto, lo va a determinar el el área de de, de forenses que está realizando en estos momentos la autopsia y que se va a conocer, el se va a tratar de intentar dilucidar la, la nación, el, el origen de estas personas, la identidad, más, mejor dicho, en las próximas horas, no se sabe si estará para hoy el informe, pero mm. posiblemente para para mañana, porque bueno el daño que, que sufrieron los cuerpos también fue importante. Sure. Eh, y además, bueno, eh, este, esta, esta arma calibre 9 milímetros entre los restos también, que ahí estamos hablando ya de, de, de que estaban armados a la hora de este hecho. Uno de los elementos que encontraron, porque esto cayó y bueno, se esparció en kilómetros, así que pueden ser que sigan encontrando algunos restos. Exactamente, se va a... a se realizó ayer un rastrillaje exhaustivo por la zona, fue en un campo abierto en donde cayó... Eh, el avión, así que eh, se pudo encontrar todo y muy rápido. Sí está trabajando, como recién les decía, eh, la jefatura de la Policía del Chaco junto con el Poder Judicial, pero también con seguridad aeroportuaria y la jefatura de investigaciones de accidentes aéreos, que por las características de este vehículo tan moderno eh, y también eh, por las características de este hecho, decidió tomar intervención también solicitado por el propietario de la, de, del avión, que es eh, un empresario villancelense. Eh, así que también esos peritajes, se van a conocer los informes en los próximos días seguramente, y todo seguirá siendo materia de investigación. También, para, reitero, intentar eh, establecer si existe ¿no, un vínculo entre la organización criminal que se robó un avión el 25 de diciembre y esta organización criminal que intentó robar su avión donde terminaron muriendo cinco personas. Bien, bueno, ahí estamos con esta información que viene desde el Chaco. Eh, te cambiamos totalmente de, de, de ámbito que tiene que ver con la información policial, por ahí para preguntarte cómo estamos con respecto al tiempo, cómo están ustedes con este verano, que ya estamos segunda quincena, no sé cómo tuvieron también uh -huh. ustedes este recuento de turistas. Bueno, la verdad es que muy bien, en la provincia del Chaco eh, les fue muy bien en, la, en lo que respecta al turismo, en esta primera quincena hay muchos eventos al aire libre, gratuitos que yo les contaba también acerca de lo que se puede hacer en la Ciudad de Resistencia este fin de semana y todos los fines de semana del mes de enero habrá en la Ciudad de Resistencia eventos al aire libre con futras, cervezas artesanales, eh, artesanos, eh, puestos de comida, eh, también espectáculos al aire libre, completamente gratuitos para que todos puedan asistir. Así que eh, esos son eventos muy convocantes y que eso eh, le ha resultado muy bien a la provincia de Chaco, principalmente en materia turística. Después otras localidades con, con visitas eh, importantes, sobre todo del extranjero, son... Eh, es la zona del impenetrable, en donde se encuentra el Parque Nacional, el impenetrable donde existe la posibilidad de realizar turismo aventura con el beneficio de poder disfrutar de la naturaleza, tanto flora y fauna en el lugar, eh, acampando en ese espacio. Sin duda es para valiente, porque en esta época del año eh, internarse en el monte chaqueño es todo un desafío, pero los que disfrutan de poder mm, conectarse con la naturaleza sin dudas eligen esta experiencia que es única. En estos momentos en resistencia tenemos una temperatura de 30 grados, la sensación térmica es de 35 grados y se espera para hoy una máxima de, de 39 grados, es decir, uh -huh. está completamente despejado y no hay pronóstico de lluvias, al menos hasta el sábado por la tarde, uh -huh. donde podría haber algunas precipitaciones eh, pero el calor es agobia Es agobiante, bueno, sí, es una zona con que... bastante calor ¿no? estamos ¿Vos te animás a entrar al impenetrable ahora? Sí, sin ninguna duda, sí, sí Yo sí. no, Voy con me, una... me animo al parapente Pero a entrar al impenetrable hay ahora que, no. Hay que ir bien preparado <risa> Sí, por eso Hay que ir preparado <risa> para para el monte adentro Claro hay que estar ¿No? Sí. no es para cualquiera eh, pero bueno, tiene tiene todo el Chaco para disfrutar, tiene todo todo para empezar a disfrutar de esta vacación, aquellos que no lo conocen, que disfruten. Muchos eligen por el invierno también, ¿no? Para ir por el tema del calor. Es un insecto, el invierno. A recordemos está en la, en la localidad de Gancedo, uh -huh. eh, también en la zona norte, muy cerca de Santiago del Estero, eh, Campo del Cielo, que eh, es un espacio en donde pueden disfrutar de meteoritos que Mira. cayeron hace muchísimos años en esa zona, hay meteoritos eh, que se pueden disfrutar allí en el lugar, hay no solamente exposiciones al aire libre, sino que también hay un centro de observación meteorológica, eh, perdón, un centro de observación astronómica muy interesante, único en el litoral argentino, eh, así que también lo pueden venir a disfrutar, Campo del Cielo es una experiencia hermosa para disfrutar y tienen muchas ofertas más. Eh, en la provincia del Chaco para hacer turismo aventura eh, y disfrutar por qué no de, de un spa que, que se encuentra ubicado en el centro de la provincia del Chaco que es el complejo de aguas termales eh, donde no solamente hay aguas termales sino que también hay piscina eh, posibilidad para relajarse con masajes terapias alternativas así que también un espacio hermoso para disfrutar mm. me estás convenciendo Dayana sí, vale. eh. y a Carlitos también <risas> Me parece que próximamente nos vas a tener por ahí. Los quiero, los quiero, los voy a recibir por acá con los brazos abiertos, por supuesto. Dayana, muchísimas gracias por toda la información, como siempre. A ustedes, chicos, un abrazo y buenas jornadas.